solo espera que voy haciendo del rap en mi carrera si bueno mío detenerme no hay manera que siga sonando aquí la nueva era más entender en lo que tuve que pasar para salir adelante en lo que tuve que batallar por mis sueños mis metas también tuve que luchar Encima me sentía libre cuando me salí en esa esquina Al quemar con mis comis con las rolas en la bocina No faltaba que se acerque a callarnos la vecina Que por el humo cosas que consumo solo espero a llegar Soy el número uno Dicen que no valgo nada Solo espera que voy haciendo del rap en mi carrera Sigo en lo mío, detenerme, no hay manera Que siga sonando aquí la nueva era Dicen que no valgo nada Otros dicen que soy pica A estar más de Yo ni lo pensé Lo escribí, lo grabé Relatando de mi vida Quien me acompaña Es la fe Ya he pasado tantas cosas Que ya no quiero ni perder Solo quiero ganar Aún así yo quiero todo Nunca bajo la mirada, Si me tiras te respondo Y yo no me escondo Siempre hago de las mías No por nada aquí en el barrio Hay broncas con el policía Que si como que si hay riñas Dicen que son tonterías No saben lo que es de Todo